Hola amigos, ¿qué tal? Aquí Betty Romerito enviándoos un super saludo. Espero que estéis muy bien este día y el resto de días que está por venir. Mirad, hemos hablado muchas veces en nuestros videos de lo genial que es espiar las mejores campañas tanto de afiliados como de e-commerce o de CPA para que nosotros podamos inspirarnos en esas campañas ganadoras, coger ideas con los banners, con los gráficos, con los vídeos, con los textos y generar nuestras propias campañas. Sin embargo, ese tipo de softwares habitualmente son bastante caros. Y cuando vamos empezando no tenemos acceso a esos presupuestos que nos ayudan a mejorar nuestras campañas y a ir más a lo seguro. Ha salido un software nuevo que quiero presentarte que se llama Visto. Pero antes...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 por anuncios, por landing page, por comentarios, por redirecciones, por páginas de Facebook, por dominio o por nombre de ofertas de afiliado. ¿ves? Luego además tienes por rango de fechas, por demografía, por vertical de afiliado, tienes e-commerce y más filtros adicionales a este. Por ejemplo, vamos a ir a affiliate offers y en affiliate offers nos pone todo esto. Mira, está agrupado por vistos los últimos. Hace un minuto, comandata online, bla, bla, bla. Le puedo poner más cosas. Primero visto, creado recientemente, creado primero, más con más reacciones, más, más comentado, más compartido. Por ejemplo, vamos a ver más shared, more shared. Y vamos a ver qué nos puede decir. Luego puedo elegir demografía y otro tipo de filtros. Pero bueno, eh, quiero, ver, quiero que veas la interfase, cómo trabaja. Y mira, esto es lo que nos devuelve. Esto es para Estados Unidos. Esto es mundial, mundial. Mira lo que son. Camisetas. O t Shirts. ¿Ves? t Shirts. Y nosotros podemos ver que lo más compartido son camisetas. No quiere decir lo más vendido, pero sí lo más compartido. Son grandes, son textos grandes. Mira cuántos hay. 704.000. 27.000. 158.000. Esto es tremendo. Y tú puedes coger ideas aquí de cosas que puedes promover, tanto como afiliado, como si quieres hacer otro tipo de cosas. ¿Ves? Mira, camisetas. Aquí esta es otra cosa, no sé qué es. Eh, silicon Bad Body Brush. ¡Ah! Un, un cepillo de silicona para el baño. Esto es eh, Natura. Este en portugués, no sé si será Brasil o Portugal. Amazon Prime. Mira, Amazon Prime se pone. Eh, Mascarillas, siguen sí, las mascarillas We remove for wine um, T-shirts T-shirts si no Son sheets, son cosas más UNICEF Son cosas que se están anunciando ¿Ves? Este Es un cocodrilo ahora que Y así puedes ver lo que hay ¿Ves? Este es otro De Amazon Prime McDonald's Aprendamos juntos del BBVA Este es eh, José Luna Galvez, Pepe Luna Está en español, mira, señor congresista, 100% AFP, bla, bla. Hay muchas cosas. Y tú puedes coger ideas de qué es lo que se está vendiendo y cómo se está vendiendo. No solamente eso, esto me parece que es Perú, no estoy segura, si no es Perú, por favor, perdonadme. Y vamos a ver qué es esto, clic, por ejemplo. Y una vez que le das clic, te va a enseñar la landing, ¿ves? Esta es la landing page que se puede des se puede ver algunas se pueden descargar otras no pero bueno esta se puede ver toda esta la, la vamos a ver eh, puedes ver la página de Facebook y puedes ver el ese es el post y la página de Facebook puedes ver todo mira lo ves el país efectivamente es Perú y ahí lo tienes qué más puede hacer pues un montón de cosas por ejemplo vamos a ir a anuncios por demografía por país, vamos a poner por ejemplo México, por México, eh, para chicos y chicas, y vamos a poner eh, una vertical específica, por ejemplo, mm, mm, e-commerce, y vamos a dar search, y nos va a poner, mira aquí lo tenemos, petiscos, porque este dispositivo es tan especial en España, en Estados Unidos. Excel, este es muy bueno para e-commerce Se está vendiendo ahora Esto es lo que se está moviendo ¿Ves? Este, este dispositivo Para ver televisión por cable Más de ellos mismos Es la misma pero de otra casa Y esto es lo que se está moviendo Mira, esta es otra, Keto o Kiro Como le llaman en inglés, Kiro o Keto Da igual, y puedes ver también Las páginas, vamos a ver por ejemplo Esta, no, esta de aquí abajo Esta por ejemplo le damos clic y nos va a aparecer lo mismo. La página, mira, esta sí se puede descargar. Le das clic a descargar y te la descarga. La podemos ver. Ahí está, amplificador de casa en un hack que desbloquea cientos de películas y programas de televisión en HD gratis. DC fútbol football, Big Theory. Pues ahí está, bla, bla, bla, Está muy bonita la landing. Es sin más, es fanbite, es un vulgar de, de afiliados, pero ya está hecha. Vienen las protecciones, viene todo. Está está genial. Y nosotros la podemos descargar. Si le damos a descargar, cuando pues la descarga y la podemos guardar en nuestro ordenador. Viene el post de Facebook. La página de fans. El lenguaje. Aquí nos pone el demo. Viene el video. Y viene el redirect path. El redirect path es todas las opciones que tiene para llegar hasta este sitio. Si le damos por ejemplo aquí, pibibari verás que Sota, otra byte ahí lo tenemos tiene diferentes redirects para que nosotros podamos trabajar, este es Flux FTS, TV bari Flux y podemos seguir las rutas hasta llegar al anunciante, como ves está muy bien está genial, a mí la verdad es que me ha gustado bastante y está ahora mismo amigos, ahora mismo está disponible para todos, gratis como la están presentando, la están lanzando, está gratis. Apúntate, es gratis y vas a tener todas estas cosas sin pagar nada. Está muy bien. Te voy a mostrar la página. Es esta. Abajo te voy a dejar el enlace para que tú puedas entrar y darte de alta. ¿Ves? Try Visto for Free. Faster, Smarter, Easier. Ahí está. Todo muy bien. Work fast, Smarter, Big. Porque nosotros pruébalo gratis, es gratis ahora mismo amigos, es absolutamente gratis no quiere decir que después no tengan que pagar, va a ser de pago, pero ahora mismo es gratis si estás viendo este video en un futuro, digamos dentro de un año, a lo mejor ya no es gratis pero ahora mismo, cuando te la estoy yo presentando en la fecha de que estoy grabando el video, el 11 de septiembre del 2020, es absolutamente gratis porque la están presentando. Mira quién la tiene. TafiCom, Ayatida, Media 500, Free. Todos estos son gente muy muy conocida en el medio del, mar de, del marketing de afiliados, del marketing CPA. Y la han probado y la están respaldando. O Ahí sea, está. Viene el pricing, pero el pricing ahora mismo está en cero. Gratis por ahora. Volvamos Volvámonos salvajes. ¿Ves? Y ya está bien. Gratis. La podéis hacer gratis. Aquí abajo te voy a dejar el enlace para que te hagas cuenta. Y empieces a espiar campañas ganadoras. Las más buenas que tenemos en los mercados de este tipo. Y puedas empezar a trabajar tú, tus propias campañas, ya yendo más a lo seguro. Por ejemplo, voy de nuevo en por vertical vamos a poner op Para todos los países y para todo. He quitado todos los filtros. Y me van a aparecer un montón. Mira, esta Francia. Uh, Estados Unidos. Uy, este país sí me pilla. Sudáfrica. ¿Ves? Mm, Polonia. Mira quién está aquí. <ríe> Lo conocemos muy bien. Eh, bots. Andestad. ¿Ves? Aquí hay un montón de, de ofertas. Y un montón de cosas que tú puedes promover. Y ves cómo se están promoviendo. Y coges ideas. Tú simplemente coges ideas. Y las empiezas a promover tú. Sin ningún problema. Hay un montón de de bots, de money chat, mira el bot de money chat, bla, bla. Este es Brasil, Italia, el efecto iceberg, mira el Don't For You System for 2020, mm, hay cosas muy interesantes y tú puedes ver de dónde vienen y empezar a promoverlas también. Gratis, ahora mismo es gratis, el enlace aquí abajo, apúntate mientras estés gratuita. Lo dejo hasta aquí, Marketer, solo quería mostrarte esta herramienta ahora que es gratis, más adelante no lo será, pero... Pruébala y sácale provecho mientras aún puedes hacerlo. Se despide de ti Betty Romerito, deseándote muchísimo éxito y pidiéndote que por favor, si te ha gustado el vídeo, te suscribas, le des like y lo compartas porque es la mejor manera de que todo el mundo aprovechemos este tipo de herramientas en el momento en que salen para que no paguemos ningún sobreprecio, para que no paguemos nada y podamos seguir mejorando nuestras campañas de marketing y de afiliados. Lo dejo hasta aquí, Marketer. y